Mari Mari compuche compu bueney, hinché visto el que sao, tu fachi chokin fei kimel tué pinié chiste Mari compuche hincheta fiestófero incheta asentú tu fachi chokin chemeo. Pupeni bolamgen penguin loaín, taí tu fachi kim kim tué, fei compuche pepi asumayam tamapudugún pupi chiche chemeo. Cada que me puse en el camino, me puse en el camino, me puse en me en el me puse en el en el camino, en el camino, me puse en el me me en el en el me puse en el camino, me puse en el en el eh, Felipe peñi pulamien, eh, mañón colegio, eh, tamun al fiel, tamun adquinto fiel, ta tu fachisungu, eh, ta eimon, tamun poner, comer, poner la fiel ta tu fachis cuadernillo. Eh, Felipo, fe, feita a ti, eh, chal tu mail, peu, peu callal. Peu